Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando un día en la taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer Estamos en nuestra campaña enanos Y estamos asaltando ya el castillo Drakenhof Que esto va a ser un batallón brutal de los que no hemos visto hasta ahora Contra los condes vampiros, así que bueno Veremos cómo se desarrolla y vamos a continuar con eso en nuestra expansión hacia el norte Vale, no, se nos quedó el turno a mitad este ejército lo vamos a dejar aquí, porque como lo estamos recuperando, eh, nos va a servir. Porque lo necesitamos. Vale, bueno, el resto de ejércitos están ya todos movilizados. Sí, si no me equivoco. Sí, bueno, vamos a acabar de... Uy, uy, uy, uy. Vale. Vale. Vamos a acabar de construir nuestras cositas Que ya está todo listo Aquí, vale, en el siguiente turno ya Nos tiraremos de bruces Contra esto Sí, nada, podremos con ellos de sobra Vale, perfecto Así que, nada más Porque por aquí no tenemos Nada que construir, efectivamente Vale, sí, no tenemos nada que construir, vale, pues nada Vámonos para adelante Siguiente turno Y a ver qué pasa ¿Cuántos vampiro? se van a girar? ¿Van a atacar? Mm, ¡Ojo! Dios Dios, Dios, Dios, Dios Qué barbaridad De ataque nos acaban de colar ¿Podemos contestar esto? Uf Literalmente no Con los lanzagravios que tenemos Solo en este ejército No sé si los, si los rompelleros Serán suficientes Porque el problema que tenemos aquí es que tenemos Estas unidades aéreas Que luego aquí tenemos Todo esto Esto es una barbaridad Nos podemos retirar Venga, vamos a tratar de retirarnos Vale, y ahí estamos al apoyo de nuestros otros hermanos vale aquí sí que nos apoyarán vale no será no vale vale no iniciarán perfecto uy movimientos de los bonkasten vale vale vale, vale vale vale vale vale vale vale vale vale a ver qué se cuece Oh, oh oh oh oh Vale, o sea, ahora ahora sí Pero solamente con la suma De este... Bueno, solamente Con la suma de este ejército enano Suyo Es una burrada Vale, no, y con esto O sea, si ganamos esta batalla Pasamos por encima Y liberar batalla Vale, vamos para adelante Nos vamos a unir a nuestros hermanos barbudos Muy importante Ubicarnos bien muy importante ubicarnos bien. Que no nos pase la que yo me sé. Ah, nos atacan a nosotros. Y tenemos los aliados. Vale, hay que ver, hay que ver por dónde se maneja todo el mundo. Se maneja. Mm, mm, mm, mm. Que con sus grupos una línea de defensa para dejar que el enemigo choque contra ella. Ah, vale, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que los rompieron son una pasada. Con los. Con las bombas y demás que tienen. Que tienen un mini ataque así a distancia. Están muy, muy, muy, muy bien. Vale, pues nada. Ahora veremos. Lo que pasa es que... Es lo que tienen los Condes Vampiros, ¿no? Que tienen mucha, mucha, mucha morralla. Y es difícil o es complicado quitársela de en medio. El que me preocupa va a ser este ejército de 984. Que lleva como las... No sé si eran cuatro batallones de. de. de. gárgolas de esas grandotas. Eso va a ser un poquito complicado de, de lidiar contra ello, pero bueno. Tenemos los martilladores, tenemos. nada. Yo pienso que estamos bien. El girocóptero, ah, hay que ver, porque estos son los de vapor. Tenemos aquí los de vapor, no tenemos ninguna mejora de girocóptero. Hmm, habrá que ver cómo los gestionamos Yo creo que simplemente para cazar Vale, por aquí nos vienen los refuerzos Un ejército enemigo Ah, no, por aquí venimos nosotros Y sus refuerzos enemigos están allí Vale, buah, pues el lanzagravios Como no venga rapidito Tienen refuerzos enemigos Vale, o sea, sus dos ejércitos enemigos están por allí Más, sí, ostras, que si más tú vale, vamos a hacer con esto un grupo. Lo vamos a llevar al grupo 6. Vamos a colocarnos ya por aquí. Vale, me parece correcto. El resto vamos a hacer que marchen ya. Vale, vamos a darnos prisa. Vamos a juntar estos dos en un grupo en vez del 1, que sea el 5. Me parece correcto. Y vamos a ubicarnos, a lo mejor, aquí en la cima de esta colina. Bueno, aquí están bien. Vale, yo creo que aquí tendremos bastante poderío. Vale, ahora vamos a coger. Todo esto vamos a hacer que sea un grupo. Vale, el 3 me parece correcto. Sí, vale, y vamos a ubicarlo. Eh, vale, aquí. Más o menos abierto. Vale. Vale. Uf, es que lo tenemos feo Vale, vamos a coger a los dos mineros Y vamos a hacer un grupo con esto Vale, y luego todo esto Todo vamos a hacer que forme en línea aquí Vale, todo esto vamos a cogerlo de golpe Vale, esto va a ser el 2 Uy, aquí Vale, vamos a coger Vamos a meter los atronadores Dentro de este grupo Vale, perfecto mm, Corre Nos necesitan Con urgencia ¿Dónde podemos hacer que seamos ¿Dónde podemos ir que seamos útiles? Vale, como tampoco tiene unidades De... Estamos corriendo todos Vale, ahora sí. Zorgrin, oh, ¿dónde está? Digo, se perdió. Que Zorgrin, que yo sepa, corre bastante. Oh, ¿dónde? No sé. Os he dejado vosotros. Vale. No sé ni dónde voy a estar ubicado tú. Eh, vale, grupo 3. Vamos a cargar ya. Vamos a bajarnos este dragón. Vale. Uf, es que los lanzagravios, esta colina les va a costar la vida. Vale, venga, venga. Movimiento, señores. Uy, ¿y la otra unidad de mineros? Hola, oh, La otra está aquí detrás, tú. Vale. Hay que llegar a apoyar como sea, mi gente. Vale, ¿cómo tenemos aquí los girocópteros? Vale, vale, vale, vale, vamos a bombardear, vamos a bombardear. Vale, me parece correcto, hemos hecho bastante daño, está bien. Llegamos. Que llegamos a lo que nos queda, literal. Vale, vamos a quedarnos una aquí. ¡Hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola! Oh, oh. Vale, esto está bien. Vale, vamos a destinar una de guerreros por ahí. Vale, el resto no estamos moviendo. Sí, bien. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, esto que está pasando aquí Vale, esta de... Aquí para reventar eso, vale Venga, vamos chocando, vamos chocando Es que el problema es que llegamos ya nosotros como por detrás Y eso no me gusta nada Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Qué bueno tú, la descarga de los dracoyerros, por favor Venga, avanzamos ya Venga, los martilladores aquí. Vale, vamos a meter a Thor Green por aquí en medio. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Vale, aquí vamos a tener cierto problemilla. Venga, los mineros ahí al tajo. Esto lo tenemos que reventar rapidito. Sí, sí, sí, sí, perfecto, con bueno, el fuego que tenemos. A quién están disparando? Vale, que me mantienen el hechicero. que uh, ¿Qué es esto? Un, un monstruo. Vale, vamos a apoyar aquí. Vale, perfecto. Es buena carga, me parece justo. Vale, el grupo 3. ¿Dónde está el grupo 3? Vale, voy a llevarme con estos cuatro. Vamos a reventar este monstruo. Perfecto. ¿Los atronadores dónde están? Vale, los atronadores los voy a destinar aquí, a reventar el engendro. Esta gente no puede correr, los martilladores Venga, eso, es un poquito de alegría Rompehierro, sin munición Venga, acudir al combate Vosotros, acudir al combate Vale, está los nos aquí Está bien Nuestros... Vale, vale, vale Vale Uf, Es que aquí hay un problemilla o sea, se nos está escapando mucha gente y esto está feo. No me gusta para nada. Vale, no, acude aquí, acude aquí, acude aquí. Esta zona está súper despejada. Aquí ya estamos nosotros bastante liberados. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Esto va a ser un problema. O sea, el engendro del terror este se si nos va a comer a los enanos, pero vamos, por todos lados. Eh, ¿cómo están mis girocópteros, Dios. Vale, por lo que veo, muy malamente. Vale, ¿aguantaremos nosotros? Sí, no sé, no estamos mal posicionados dentro del todo. Vale, el ejército del terror lo vamos a reventar. Vale, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Tienen muchas unidades. Nosotros estamos como súper dispersos. ¿Tú a, quién, ¿A quién le estás pegando? Hazme el favor. ¿El engendro lo hemos tumbado? Sí, perfecto. Venga, hay que apoyar ahí. Matada al hechicero. Venga, lo que sea, hay que tumbarlo todo. A ver, esta de mineros la podemos recuperar. Sí, perfecto, venga. Va, ah, pues al turrón. Vale, aquí. No tan separados. Vosotros podéis acudir aquí, sí... Vale, vamos a repartir un poquito a la gente. No estemos tan focalizados ahí en medio porque si no lo vamos a pasar muy, muy mal. Vale, nuestros lanzagravios que cambien el foco. Porque si no nos estamos reventando nosotros mismos. Vale, a ver si pueden acertarle a ese monstruo. Bueno, vamos a matar... Vale, mejor. ¿Dónde están nuestros mineros? Ah, vale, aquí están llegando. Vale, muy bien, los ballesteros. Uf. Es que nos tenemos que quitar un montón de bichos enemigos de encima. Vale, vale, vale. Si ya está, si ya está... Eh, no mareamos. Venga, Zorgrimot, grito en área. ¿Dónde están nuestros helicópteros? Venga, hay que aprovechar. Vale, el señor enemigo ha muerto, perfecto. Vale, cambio en los lanzagravios, vamos a cambiar de foco. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Los martilladores se nos están yendo. Vale, vamos a girarnos un poquito. Thorgrim, otro grito. No, no va a poder ser. Vale, estos mineros, vamos a entrar ahí al combate. Los lanzagravios también. Aquí, vale. Estos mineros, o sea, estos guerreros enanos aquí. Pues está muy duro esto, eh. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, al monstruo, Zorgrim, al monstruo. Venga, venga, venga, venga. Está bien, está bien. El fuego de proyectil está muy, muy, muy, muy bien. Vale, y nada, aquí estamos aguantando nosotros como campeones. ¿Aquí estamos disparando? Sí. Vale, con que no se nos muera el otro señor, estamos bien. Vale, vamos a traernos esta... ...aquí para ir bajando a más gente. Es que el problema que hemos tenido, o el problema que tenemos es que ya está todo el mundo aquí metido. O sea, quien no está aquí es porque nos está pegando ya. O porque ya se han muerto. Pero. Y no me gustan estas unidades que hay aquí sueltas. Y si nos vienen a pillar, por ejemplo, los lanzagravios o vienen a chocar aquí contra nuestras. Nuestras. Unidades de larga distancia. Estamos en la más absoluta de las miserias. ¡Uh, qué bien, qué bien! Vale. Aquí. Esta de mineros la destinamos. No, vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Aquí ya hemos terminado. Ok. Vale, pues nos vamos por aquí. Que no nos puedan. Que no nos puedan discutir. Bien. Bravo, Thorgrim a, a, a muerte ahí, hombre. Uy, ¿Qué está pasando? aguantar. El señor enemigo está herido, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Azorgrim es una máquina, tú. Eh, vale, girar todo el fuego, o sea, aquí, aquí, antes de que nos toquen. Vale, están perdiendo moral muy rápido, está muy bien. Este grupo de aquí lo ganamos nosotros, perfecto. Vale, su señor está viniendo. Uf, vale, vale, perfecto. Eh, pasa, pasa, pasa por encima y reviéntalos. Nah, ahora con eso... Uh, vale. Nos queda una bomba aún, Nos queda una bomba, nos queda una bomba. Con esa bomba hemos acabado todo. Bueno, a ver. Acabar todo. Vale, Thorgrim. Carga de cara. Nah, ya hemos acabado, ya hemos acabado, ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Literal, quiero que me aguante toda la gente. Dios, lo va a tragar? y lo va a matar. Oh, ¿Qué ha pasado? Pues si no tiene vida ni nada. Ah, está huyendo ya. Venga, y eso es. Bravo. Bravo. Bravo. Uf. ¿De verdad vas a considerar una victoria? Sí, porque hemos de ganado, pero. Fua. 800 pérdidas, 500 pérdidas. Vale, él ha perdido los tres ejércitos enteros, pero nosotros hemos... O sea, las bajas que hay aquí... Escúchame, 173... Bajas de los martilladores, ¿eh? O sea, se han metido ahí a piñón. Los dracoyerros también... Madre mía, madre mía, madre mía. 136... 80... O sea, claro, hemos eliminado un montón Pero porque era lo que había que hacer Tenías que eliminar un montón Si no estabas perdidísimo Lo que pasa es que, claro, como he desplegado ya siendo refuerzo El hecho de no estar yo asentado O, o no tener al ejército organizado Como yo quiero O como me hubiera gustado Uff, ya me ha supuesto mucho Ya me ha supuesto mucho, mucho, mucho No sé, bueno La verdad es una cara ¿Prostituta? Jerek, vendrá vestida de miles de maneras y se inclinará ante cualquiera que tenga dinero para darle sus caprichos. Buah, pero para adelante, ¿eh? O sea, hemos perdido 1400 tropas. No me sale la cuenta, voy a coger liderazgo y seguimos. ¡Uf! ¡Qué locura, ¿eh? Estandarte del espantapájaros. ¿Qué hace? Uh, esto está muy bien. Orden público. Menos uno. Vale, es este. Uh, vale, han crecido. Bueno, no pasa nada. Eso lo gestionaremos ahora. Vale. Galvaraz. No, vamos a esperar. ¿Podemos atacar? La pregunta es: ¿saldrá favorable? Tenemos muy poca frontline. Y eso es un problema Muy grande, de hecho Gronti Mingol no ha subido aún No, necesita dos niveles más A ver, podemos reclutar aquí Reclutar héroe Vale, podemos reclutar aquí Un maestro ingeniero Vale, impasible Vale, vamos a a este ingeniero Vale, perfecto Vamos a Unirlo aquí Incorporar, vale Ay, oh, este turno queda invalidado Pues vamos a sacar un par más de tronadores Quiero decir, fuerza bruta Vale, vamos a sacar Vale, sí, una más es que no sé sacar una más o sacar tres más. Saco tres más. Y esto, es que esto revienta. Decente cuerpo a cuerpo. Proyectil con poder de penetración, Acorazado y escudado. Vale, vamos a dejarlo ahí. Ahora en el siguiente turno limpiaremos a esta gente de nuestras tierras. Vamos a subir la sala de bebidas para el orden público. Perfecto, las minas de cuerno de dragón. Vale, vamos a mejorarnos a nivel 3. Para poder meter... Uy, mis cliques para poder meter el resto de cosas y vamos a ir subiendo con este ejército nuestro vale, aquí al lado de la montaña está bien vale ok ahora con este ejército es que hay que ir subiendo los ejércitos si no vamos a tenerlo muy muy feo este tampoco está listo aún porque quiero tener toda la front lane. lista para desplegar vale vamos a ponerla por aquí Vale, seguimos con el mismo de esto. Perfecto. ¿Cómo se ha quedado este ejército nuestro? Uf, estamos fatal. La pregunta es, ¿el castillo Drakenkop? ¿Lo podemos asaltar? Está tocado. Dañar murallas. ¿Vale? Fallo crítico. Mira, se murió. Se murió. Desplegar a héroe. Reduce la influencia de la corrupción vampírica En la provincia local un 12 A este lo teníamos para... Vale, sí Vale, pues vamos a desplegarlo aquí Para ir reduciendo la corrupción Y ya está No, no tenemos más movimientos por aquí Que podamos hacer No, o tiene pinta de que no Esto es una pasada Me encanta Vale. Es que podríamos asaltar... No, estamos súper mal. Vale, vamos a cambiar actitud por lo menos. Asaltar ingresos, orden público, inmune a desgaste. Inmune a desgaste. Vale. Sí, vamos a ponernos a acampar. Y por lo menos tenemos un, po un poquito de reposición. Reclutar unidades. Tenemos reclutamiento global. Sí. Yo creo que vamos a coger otra de barbas largas. Vale. Una de barbas largas y una de nanos. No es posible rocar... Uy. ¿Y por qué solo dos? Ah, porque hemos llegado al tope de ejército. Vale, vale. Estaba yo un poquito descolocado. Vale. Vale, pues ya tenemos todos los movimientos listos Vamos a ver Porque viendo los, los objetivos ¿Vale? Viendo los objetivos que tenemos Las condiciones de victoria Ah, no, hasta, Vale, campaña corta Karakhirn Karaknor Grim Grimhold, ¡Buah! Es que tengo que girar Hacia allá Karakziflin, la torre de roca negra ¡Buah! Es que tenemos que ir A toda esa zona, ¿eh? Y tenemos que evitar esto. Está limitada esta región. Vale. Vamos a tener diplomacia con estos clanes enanos. Cara Hearn. Pacto de agresión. Vale, perfecto. Est ah, están en guerra con Wisland. Que nosotros somos. Uf. Vale, pues a lo mejor nos toca pelearnos con enanos. No tiene pinta, pero bueno. Uf. Vale, bueno, lo gestionaremos. Vale. Uf. Están. Ya se vienen, ¿eh? Vale. Finalizar turno. Clan and contra los vampiros. Mmm, ya está, es que él ya está ahí recuperándose. Tenemos que ir con este ejército y no tardaremos en llegar. Norska. Ojo, llamada a las armas de Barakbar para luchar contra los guerreros del caos. Entrar en guerra en el bando de un aliado. Pero hijo mío. ¿Esta gente tiene alianzas con alguien? No. Claro, y estos son... Buah. Vale. Nada, estamos en guerra contra el caos. Ya vienen. Vale, ya sé que nos están saqueando. Ok, vamos a limpiar ese saqueo. Ya, en un principio ya podemos eliminar esos saqueadores. Vale, vamos a hacer primero los movimientos de ejércitos. Eh... Vale, aquí mejor... Vale, Hombre, si él empieza a formar hacia el norte, me parece perfecto. Aquí tenemos una de martilladores ya. Vale, este ejército está potente, ¿eh? Uh, aquí tenemos algo por construir. Vale, oh, qué bien. Podemos mejorar todo esto, perfecto. Todos estos son ingresos, gente. Vale. El almacén comercial. Aquí sí, esto está muy bien. Vale. Vamos a guardar un poquito de dinerito porque... Este ejército está fuerte ya. Vale. Vamos a... Por ellos. Vale. uff, Uf, uf, uf, uf. Está feillo, ¿eh? Esto... A ver, bueno, mucho orco. Salvaje. Lo que me va a preocupar un poquito son los jinetes. Pero bueno... Bien, lo podemos liberar fácilmente. Líneas muy abiertas. Vamos a tener líneas muy abiertas. O sea, los, tanto los barbas largas como los, las dos unidades de guerrillas enanas tienen que estar dispersas. Más o, más o menos juntas para que les dé el bufo estos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades de atronadores juntitas en el centro. Y, y nada. A, a, bueno. El primero que se que lo reventamos y ya está Vamos a poner de hecho un par de unidades más retrasadas junto a, junto a los lanzagravios Para que en cuanto se acerque alguna de caballería Fundirlas, bueno, que coman plomo pero ricamente Sí y con eso nos reventamos ya esta, esta invasión o esta pequeña rebelión y ya estaría. La zona norte me preocupa, me preocupa que el caos esté eh, amistoso con, con Norska o con el diente colmillo... Sí, con el diente colmillo invernal. Y que vayan a venir hacia abajo, tú. Eso me preocupa un montón. O sea, vamos a tener que ir al norte a pegarnos a muerte. Luego vamos a tener que ir al oeste. Vale. Uy. Vale, ok. Vale, abiertos, abiertos. Eso, eso, eso. Así, bien anchos, bien anchos. Bien anchos. Vale, les da Perfecto Esto va a ser el grupo 4 Aquí en el centro Así, vale Un poquito más eh, Venga Vale, eso es, que vengan. Esto Esto va a ser el 1 Vale, perfecto El maestro ingeniero vamos a meterlo aquí en el centro Y este vamos a meterlo aquí detrás Vale, y ahora los atronadores En todo un grupo Aquí, bien recogiditos. Vale, ok. Comenzamos batalla. Vale, vamos a avanzar un poco. Y vosotros también. Vale, aquí qué quiero que me reviente los de estos? Eh, vale, los arqueros, mejor. A ser posible, gracias. O oh, bueno, a los trolls, a lo mejor para que se desmoralicen. No, los arqueros mejor, me van a molestar más. Ah, vale, esto empieza en CD: Daño por proyectis con puerta de resistencia física. Hmm. Vale, bueno, los lanzagueros están muy bien. Vale, voy a avanzar ya. Sí, voy a avanzar ya a este señor. Voy a traerme una unidad para acá. Voy a traerme otra unidad para acá Vale, y voy a avanzar también con esto No voy a poder focusear Vale, voy a focusear los trolls Vale, vale, vale, son buenos Vale, aquí, vale, aquí Rotado un poquito No, rotado un poquito no De cara ya Dios, Dios, Dios, menudo colapso ahí en el centro, tú. Vale, aguantaremos, vale, más te lo quiero aquí. Y luego vosotros tres. Uf. Me hacen falta mucho mucho mucho plomo ahí en esa zona. Esto de que hagan idas y venidas me revienta por dentro. Vale vale vale vale vale. Vale vale estos están por allá. Aquí. Eh, los lanzagraves en verdad los estoy mal aprovechando mucho Venga, rotad Aquí, aquí, aquí está Nos va a venir del lujo Ahí, ahí, a reventar a Esclavarlo todo Ah, pero a nuestros chicos no A nuestros chicos no Buah. Aguantar por. Venga, por las barbas y la cerveza de después. Dios, nos comen, nos comen, nos comen, nos comen. Venga, venga, venga, venga. Come. Haced que coman plomo, tú. No va a poder ser, eh. ¿Y cómo vamos a aguantar esto, tú? ¿Cómo hemos perdido este ejército aquí? Contra los rebeldes. Madre mía, nos comieron, nos merendaron. Buah. Eh. Nah. O sea, se traduce en que literalmente lo juego mal. Ya está. O sea, no tiene otro nombre. ...feo, porque es que ni siquiera tengo las unidades... ...o sea, han muerto literalmente mis guerreros enanos... todo, quiero la lluvia de plomo bueno, como nunca vale, su héroe el nuestro no va a sobrevivir tiene muy mala moral ya oh, ya lo que me faltaba Eh... Voy a conseguir que huyan uh, Creo que no No, no, si sí está corriendo hasta mi héroe Buah, no Joder Antes de que os toquen, chicos Vamos Nah, se fue Desapareció oh, Y todo to con una carga frontal, ¿eh? Uf, qué duro golpe Para cerrar el capítulo, tú O sea, nos han pasado Unos rebeldes muy saltos Por encima Súper gratis Claro, y ahora sí vienen a venir más arriba. Como nos intentan asediar a una ciudad, verás. Oh, ¡Qué asco! Y mira que hemos hecho bajas, ¿eh? 103, 79... 26, 99... O sea, está bien, está bien. No es mal número de bajas. Pero, ¡joder! Nada, es que nos hemos visto... Pero apabullantemente sobrepasados por todos lados No teníamos línea frontal y nuestros daños de proyectiles tampoco era O sea, no era lo suficiente como para bajarse todo lo que había aquí O sea, aquí había muchísimo orco Pero muchísimo orco A lo mejor tenía que haber esperado un par de turnos más Tener el ejército completo, haber sacado, pues yo qué sé simplemente sacando más guerreros enanos para aguantar el choque hubiera ido bien pero... Puh. no no pudo ser derrota valerosa, me voy a mi casa tranquilamente vale estamos en casita vamos a traer línea frontal porque si no... Han ah, muerto los barbas... Oh, sí, hemos perdido los barbas largas. Vale, vamos a traer... Un par de barbas largas. Y ya está. Nos vamos a estar quietos. Nos vamos a estar quietos. Vale, pues nada. Vamos a cerrar el capítulo aquí. Desastrosamente. Pero... Había que cerrarlo de alguna forma. Tenemos 2000 Y eh, nos da un poquito igual. Vale. Así que nada. Eso sí, todo... Espero que os haya gustado aquí los movimientos los te Uh, este ejército no lo hemos movido Ah, vale, estamos esperando un poco Y este está medio reventado Vale, vamos a acudir por lo menos aquí A apoyar Uy, uy, uy, vale Aquí, vale Que por lo menos estamos aquí como en un poquito en apoyo Imagino si nos vienen a asediar Sí, bueno, estamos bien Vale, lo dicho, lo de siempre, eh, espero que os haya gustado el capítulo y nada, seguidnos en Twitter los dos, tanto a YouTube como a mí, que van a estar los dos Twitters en la descripción, también eh, seguidnos en Twitch, hacemos directo normalmente los miércoles sobre las 7, 7 y media, abrimos directo, estamos ahí un, un ratito charlando con vosotros y ya luego pues lo que, lo que vaya surgiendo, vamos jugando a lo que sea, y luego por último suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Se vienen cositas interesantes. ¿eh? Así que nada, estar atentos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.